Salmo 100 Salmo de gracias Que aclame al Eterno toda la tierra Sirvan al Eterno con alegría Vengan hacia su presencia con canciones Sepan que el Eterno es Dios Él es Dios nos hizo y nosotros somos su pueblo Y el rebaño que él pastorea Entren por sus portones con gratitud A sus cortes con alabanzas Lóenlo y bendigan su nombre Pues el Eterno es bueno Y su bondad es para siempre Y de generación en generación es su fidelidad amén y amén comentario final el Salmo 100 es un salmo de gratitud, es un cántico de gozo y es un llamado a la alabanza. Es una invitación a todas las naciones y criaturas a alabar y a servir a Dios con alegría. En él, el salmista agradece también a Dios por haberle dado la vida por los milagros realizados y enfatiza en que Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos. En el Salmo 100 reconocemos a Dios como nuestro Creador y nos reconocemos como su pueblo. El Eterno es nuestro Pastor y nosotros somos su rebaño. Este Salmo nos exhorta a servirle al Eterno con alegría, con gritos de júbilo y con cantos de amor. Al final se nos dice por qué debemos alabar al Eterno. Porque Él es bueno y fiel y su bondad dura para siempre. Amada y amado, te pido que compartas este bendito salmo de gratitud a Dios. Porque de esa manera podemos extender la luz del Señor, que tanta falta hace en este tiempo de tribulación. Querida comunidad de Tocando el Cielo Oficial, muchas gracias. Dios te bendiga. Shalom.